¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. ¿Sabías que los alimentos a base de semillas de cáñamo son una gran fuente de energía y están llenas de proteínas de hierro y de fibra? Las recetas de semillas de cáñamo con vegetales son una manera excelente y suculenta de complementar las dietas veganas y los estilos de vida activos. Las semillas de cáñamo son un regalo de la naturaleza que está completamente a la altura de su condición de superalimento. Son las semillas más nutritivas del mundo. Contienen un fuerte equilibrio de proteínas, grasas esenciales, vitaminas y enzimas que ayudan a fomentar un nivel óptimo de salud y bienestar. Todo el mundo se beneficia de comer recetas de semillas de cáñamo con regularidad. En Marihuana Now te vamos a enseñar diferentes recetas veganas para que saques el máximo provecho de este superalimento. Ha llegado el momento de preparar una receta fácil y rápida con semillas de cáñamo. En esta ocasión os proponemos un pesto vegano a base de aceite y semillas de cáñamo Sensi Seeds que se prepara en solo 5 minutos. No contiene lácteos ni gluten y tiene un sabor delicioso. Estos son los ingredientes que necesitamos, ¡apuntad! El primero es el aceite de semillas de cáñamo Sensi Seeds prensado en frío, aproximadamente un cuarto de taza. El aceite de semillas de cáñamo es una de las fuentes más ricas en ácidos grasos esenciales insaturados y antioxidantes, por lo que es una manera eficaz de mejorar la salud cardiovascular y proteger el cuerpo contra los efectos del envejecimiento. El otro ingrediente fundamental para nuestro pesto son las semillas de cáñamo orgánicas sin cáscara Sensi aproximadamente un cuarto de taza. Las semillas de cáñamo orgánicas son 100% naturales y a las que se les ha quitado la cáscara. Solo 30 gramos al día contienen la cantidad diaria recomendada de ácidos grasos esenciales. Esos son solo dos cucharadas, repletas de nutrientes y proteínas. Además, de aceite de semillas y de cáñamo también vamos a necesitar... 3 tazas de hojas de albahaca fresca, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de zumo de limón o de lima, 1 cuarto de taza de nueces o piñones y media cucharadita de sal marina o sal del Himalaya. Añade más aceite si prefieres una consistencia más líquida o menos si quieres que sea más espesa. Sazona el pesto a tu gusto con más o menos sal y tal vez un poquito de pimienta. ¡Y listo! Nuestra salsa de pesto a base de aceite y semillas de cáñamo Sensi Seeds se puede combinar con cualquier tipo de pasta, con nachos, en el pan o incluso en tus pizzas. Y recuerda que todos los productos Sensi Seeds Hemp Foods son completamente naturales y están libres de aditivos. Son productos orgánicos de primera calidad que han sido analizados y recibido la certificación ECO. En próximas ediciones de Marihuana Now os sorprenderemos con más recetas a base de semillas de cáñamo, un producto 100% natural, libre de aditivos y que contribuye a tu salud y a tu bienestar. Faltan muy pocos días para Spanavis 2018 y Marihuana Televisión quiere invitarte gratis a la feria canábica más grande del mundo. Atentos a Sara, que os cuenta cómo conseguir 5 entradas dobles para cualquiera de los 3 días de feria. Atención, Tribu, Marihuana Televisión te lleva gratis a Spanavis Barcelona 2018. Sí, sí, como lo oyes. Sorteamos 5 entradas dobles para la feria canábica más grande del mundo. Todo un regalazo de Marihuana Televisión para nuestra audiencia. Puedes participar desde ahora mismo, pero recuerda que el plazo finalizará el día 28 de febrero y los ganadores se publicarán en la web de Marihuana Televisión. Entra gratis en Spanabis Barcelona 2018 participando en el sorteo de Marihuana Televisión. Mucha suerte a todos y a todas. Y todos aquellos que visitéis Spanabis Barcelona, no os olvidéis de visitar el stand de Marihuana Televisión en la plaza exterior, porque os esperan importantes regalos. Y hablando de regalos, ¿qué os parece poder conseguir alguno de los dos packs Indica Collection que sortea el banco de semillas Wall of Seeds? Mirad, mirad. Atención tribu, empieza el mes de febrero consiguiendo gratis alguno de los dos packs de Indica Collection que sorteamos. Gracias al prestigioso Banco World of Seeds. Todo un regalazo de Marihuana Televisión para nuestra audiencia. Puedes participar desde ahora mismo, pero recuerda que el plazo finalizará el 28 de febrero y los ganadores se publicarán en la web de Marihuana Televisión. Así que mucha suerte a todos y a todas. Visitar la web de Marihuana Televisión para estar al corriente de todos nuestros concursos. Y recordad que la semana que viene se publica un nuevo Marihuana News con toda la actualidad canábica. Veremos un reportaje de la quinta Copa Herbes del Dimoni, en Mallorca. Clara nos traerá sus crónicas desde California y Miguel Jimeno una nueva entrega de El Coleccionista. La nueva sección dedicada a los mejores cultivadores de marihuana. ¡Nos vamos! Como siempre, dadle al me gusta y compartidnos. ¡Hasta pronto!